En España hay más de 120.000 personas con parálisis cerebral y la mayoría se sienten excluidas por la sociedad. Es la conclusión a la que ha llegado un estudio realizado por la Confederación Aspace. Se trata de una investigación estadísticamente significativa porque se ha realizado por primera vez con más de 1.000 participantes. Hay testimonios de todo el territorio nacional, se recogen denuncias de bullying y maltrato. Por eso mismo piden igualdad, ayuda y protección. Los datos principales son tremendamente dolorosos.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 de esa percepción que tienen, son las mujeres quienes consideran que se las vulneran más. Una de cada dos considera que se las vulnera frente a uno de cada tres hombres. Son dos porcentajes elevados que se han dado a conocer durante la presentación del informe en Serimedia. La idea es dar voz a este colectivo, a sus familias y a los profesionales que les atienden. Y sin duda se ha logrado. Ahora todos saben lo que sufren. A una madre, en una invitación a una boda, le dijeron que podía asistir.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 Las personas con parálisis cerebral reclaman asistencia personal que les permitan firmar en un notario y poder elegir su ropa, también fisioterapeutas y logopedas que faciliten sus tareas. Aseguran que con la ley de medidas de apoyo han logrado avances pero creen que queda mucho por hacer. Desde la Fiscalía son conscientes de las barreras que siguen existiendo y aseguran trabajar para derribarlas solo permitiendo la, y mejorando la accesibilidad de la justicia hacia todas las personas con discapacidad, lograremos que sea su autonomía, su voluntad, su dignidad la que rija sus destinos a partir de ahora. Desde CERMI mujeres hacen hincapié en que lo que no se ve no existe. Por eso les parece bien que salgan a la luz estas cifras tan duras, pues ayudan a visibilizar la situación. Además opinan que se debe trabajar en el empoderamiento de las mujeres con discapacidad y sugieren que se les facilite la vida así.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 de manera real, no que sean reconocidos solo en el papel, como se ha dicho, que tengamos unos derechos reales de ejecución y que podamos hacerlo en igualdad de condiciones. El Gobierno también ha puesto en marcha diferentes medidas. El director general de Discapacidad considera que la asistencia personal es el dispositivo más inclusivo y asegura que pronto habrá una regulación para que no haya diferencias entre comunidades. No hay que olvidar que próximamente se aprobará la Ley de Accesibilidad Cognitiva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 ...que todos ellos nacen del capacitismo. Aspace destaca que la mayoría de las cuidadoras son las madres... ...también que un 58,1% de los encuestados apenas conoce sus derechos... ...y gracias a este estudio se ha descubierto que hay 7.080 personas... ...con parálisis cerebral que tienen medida de apoyo judicial... ...sin necesitarla. Les parece lamentable que en el siglo XXI se hable de discriminación... ...y piden mayor tolerancia. El estigma de la parálisis cerebral existe, existe y mucho...